Buenas tardes. ¿cómo están Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos nuevamente desde aquí de nuestro canal. Tenemos un problemita de enfoque aquí. A ver, vamos a resolver este tema. Muy bien. A ver, nos pueden ver bien. No nos están viendo bien. Ahora sí. Muy bien. Gracias. Gracias por su comprensión. Bueno, como siempre, saliendo con nuestros temas todos los días normalmente eran a las siete, pero estamos un poquito cargados con las actividades y a veces no podemos exactamente a las siete, pero estamos aquí. Que Dios nos acompañe a todos. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de nuestro tema de las señales. Son 14 señales que vamos a tratar durante todos los días y quisiera que ustedes le pongan atención y sigan también los videos en YouTube, en Boris Darmo Canal, allí nos pueden ver y por supuesto con gusto compartir las eh, presentaciones que estamos haciendo cada noche. Esta noche vamos a hablar sobre la segunda señal que nosotros tendríamos como prueba de que Jesús, Jesucristo, viene pronto y este mundo llega a su final. Él lo menciona en el capítulo 24, versículos 6 de Mateo. Él dice, ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Nosotros hemos hablado muchísimos años respecto de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las guerras entre los países, etcétera, etcétera. No es raro para nosotros hablar de guerras porque constantemente en diferentes lugares, diferentes <coughs> geográficamente hablando, de países hemos tenido situaciones de conflicto muy serios. Sin duda, esto ha ido cambiando la forma en que se hacen las guerras. Sin duda, las guerras de armas saliendo a bombardear una ciudad no las vemos normalmente aquí en latinoamérica por ejemplo pero sí en países como rusia y los países este que están en, en la zona norte permanentemente tienen situaciones de conflicto estas situaciones de conflicto cada vez han sido mayores cada tiempo ha ido creciendo acrecentándose cada vez más y muchas personas han dicho bueno eso ha sucedido siempre nada ha cambiado pero no es así Situaciones de guerras siempre ha habido, sí, pero últimamente con mayor insanía y por supuesto con intereses mucho más eh, espurios, que no necesariamente son, bueno, nunca una guerra tiene eh, intenciones eh, loables ni altruistas. Nosotros estamos viviendo una experiencia entre la OTAN y por supuesto todo el mundo ruso que está peleando o apoyándose unos con otros para poder resolver el problema de un país como Ucrania, pero nosotros conocemos muy bien lo que pasa en otros países, en otros lugares, no solamente en el África, sino aquí también. Lo que estamos hablando aquí es que no solamente las guerras tienen que ver con una pelea por un, ter un territorio, un asunto territorial o geográfico, sino también tenemos una lucha constante respecto a eh, intereses de ciertos países. Mencionaba el otro día un amigo, sabiendo que yo tengo a mi familia chilena, este, mencionaba él de cómo es que Chile eh, no nos pudo vencer en tal guerra, pero sí nos pudo vencer en la guerra comercial, no por ejemplo. Eh, y por supuesto, solo lo menciono como algo coloquial, pero no necesariamente es esa la señal de eh, Jesucristo. Jesucristo está hablando de guerras y rumores de guerras. Tiene que acontecer esto porque eso tenía que ver con la venida de Jesús. Es importantísimo para nosotros reconocer el tiempo en que vivimos, porque si bien es cierto, vamos a estudiar más adelante sobre la maldad de los hombres, sobre las circunstancias sociales, la inseguridad, etcétera, etcétera, que sufrimos en nuestro mundo, es importante tomar en cuenta cada señal que él ha ido mencionando. ¿Por qué estamos estudiando estas señales cada noche? Una de las cosas que la gente normalmente desvirtúa es la unigeni, unigenidad, podríamos decir, sí, la condición unigénita de Cristo como el Hijo de Dios. Que Jesucristo no dijo la verdad, que muchas cosas que él dijo no están sucediendo, y eso es mentira, porque todo lo que Jesús dijo, y más, se están aconteciendo, se están sucediendo, ante la pregunta de sus discípulos, ¿cómo sabremos? que tú vas a venir. ¿Cómo sabremos las señales de tu venida? Entonces es muy importante que nosotros eh, escuchemos esto, este mensaje, porque nos va a dar la idea de que el Cristo que anunció, el Cristo que habló, que él venía en las nubes de los cielos, no es un Cristo que prometió algo y que no va a suceder. Discutía con un familiar que decía que hubo otros Cristos que también se sacrificaron y que pasaron por la experiencia de la cruz, pero el único objetivo que tenían simplemente era ganar adeptos. Nosotros tenemos un Cristo diferente. Un Cristo que no solamente muere en una cruz sin culpa, no se hace matar, a él lo matan, cumpliendo lo que dice el libro de Juan. A los suyo vino y los suyos no lo recibieron. En su mismo pueblo fue muerto. Por tanto, lo que a él le sucedió estaba predicho en la Biblia. ¿En qué, otra, ¿En qué otro escrito estaba predicho la muerte de esos famosos profetas o famosos salvadores o cristos que murieron en otras épocas y en otros tiempos y en otros lugares? Es más, estos personajes terminaron en la tumba. Jesucristo no solamente terminó en la tumba, sino que resucitó. La tumba de él está vacía. Y es por esa razón que nosotros, necesitamos añadir a nuestro conocimiento de la vida, como decimos nosotros aquí en la tierra, que hay una vida mucho mejor, mayor, de mayor promesa en la vida eterna. Y es por esa razón, para que tengas sentido tu vida, tu propósito de vida, para que le encuentres la razón de ser, es que te estoy hablando de que lo que sucede aquí no es solamente para aquí, sino que también tiene consecuencias eternas de salvación o de perdición eterna. He ahí, justamente, la razón por la cual cada uno de nosotros debe tomar en cuenta estos temas. Si Jesucristo lo dijo, y se está cumpliendo lo que Él dijo, y nosotros no estamos atentos, nuestra vida va a terminar siendo una vida sin sentido, sin son ni ton. Vamos a esperar la muerte, vamos a esperar la vida de una manera totalmente... Uh, con desánimo, sin propósito. Yo quiero estar en aquel día cuando Jesús venga para ir a morar con él. Estoy haciendo todo lo posible de establecer mi relación con él, no bajo una religión, sino bajo una relación personal. Esa es la diferencia, bueno, es mi diferencia, no sé cuál es la tuya. Pero es muy importante que tú te relaciones con aquel que anuncia guerras que anuncia señales, que anuncia conflicto entre las naciones, y que se está cumpliendo. Porque lo que él dijo, no solamente lo dijo, sino que es verdad. Si nosotros miramos en los libros de la historia todo lo que ha sucedido después de los dichos de Jesús en relación con las guerras, revoluciones, conflictos entre naciones, no es otra cosa más que el cumplimiento de lo que Jesús ha anunciado. Yo quiero esta noche llamar tu atención respecto a este tema porque me parece que muchos de nosotros decimos, ok, ya pasaron las guerras. ¿Y ahora qué señal viene? Vamos a seguir estudiando todas las noches estas señales porque va añadiéndose uno con otro. Mencionaba una persona ayer que muchas señales que han sucedido en el pasado van a volverse a suceder. Y allí vamos a mirar a quiénes realmente están preparados para ver a Jesús venir a las nubes de los cielos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido antes de eso? Ahí se demostrará. Si hemos tenido realmente interés en saber qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que anunciaban las, los sucesos de este mundo respecto del fin del mundo. Este mundo va a llegar a su fin. No se va a quedar por la eternidad. Este no es un lugar para nosotros. Nosotros no fuimos preparados para vivir en un mundo de maldad. Nosotros fuimos preparados para vivir un mundo de paz, de, con la presencia de Cristo y de permanencia con Él. ¿Le da sentido a tu vida saber eso? ¿De alguna manera has entendido que vale la pena? Yo quiero esta noche animarte a que tú tomes la mejor decisión de tu vida, a comenzar a mirar aquellas cosas, aquellos acontecimientos que tienen que ver con el tiempo del fin, anunciados en la Biblia. No lo que te dijo fulano, mengano, anunciados en la Biblia, porque lo que están anunciados en la Biblia y suceden es porque Jesús va a cumplir su plan de salvar a todo aquel que cree. Yo quiero que tú creas esta noche y que el Señor te ayude para que tú puedas de algún modo, escudriñando su palabra, darle sentido a tu vida, porque vas a saber que Jesús viene pronto para llevar a todos los que aman su venida. Así dice su palabra. Ojalá que este tema corto te haya ayudado a reflexionar en ese tema. Quiero ir al cielo. Quiero vivir con Cristo. Él lo ha prometido. Yo quiero estar ahí. Que el Señor te bendiga esta noche. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos siempre un mensaje de oportunidad para nuestras vidas. Sabemos que Tienes un plan para nosotros y nos has anunciado para que podamos saber que cuando tú vienes, nosotros debemos estar preparados para recibirte. Y por esa razón, este mensaje de esta noche, ayúdanos a que podamos ver en los acontecimientos de nuestro entorno el anuncio de tu segunda venida. En el nombre de Jesús, en tu nombre te pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Yo deseo que el Señor te acompañe esta noche. y Ojalá este mensaje te haya ayudado para poder comprender un poco más acerca de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Búscanos siempre en vivo, cuando salimos en Facebook Live o también en nuestro canal de Boris Darmon, canal en YouTube. Si tú lo encuentras y escuchas nuestro mensaje y te gusta, compártelo. Que el Señor te bendiga. Una vez más, Boris Darmon para servirles, sus amigos.